Fernando Bárcena recuperándose de un hecho doloso que hizo el Estado cuando se puso en huelga el año pasado y que de una manera arbitraria, rompiendo todos los protocolos internacionales suscritos en México, el, el gobierno de México, este, eh, fue golpeado al, al segundo día después de 78 días en huelga digamos. Fue golpeado y hasta ahorita no se ha recuperado de, de esas lesiones. Tuvo fractura de mandíbula, del maxilar y inferior y, y tiene problemas renales y hepáticos. Tiene ahorita 22 años, joven problemas para físicos. tener esos problemas físicos. Fue un custodio del refusorio norte de, de PEPA y este, dirigido por la que era directora de ese, de ese nocosomio en ese momento. A, a pesar de que hay con el nuevo director del penal no se ha portado tan mal como nosotros este, aún así no ha recibido una atención adecuada pues necesita uno su libertad porque es injusta su, su, su, su aprehensión ¿no? este, por un lado y por otro lado este, para su recuperación adecuada dado que allá en, en el, en el rectorio no es posible porque no hay también el director médico de ahí nos ha dado mucho apoyo, pero no ha sido suficiente. Para él. Eh, Hamza eh, es un caso este, muy, muy sugénito porque él estuvo en huelga de hambre también y él fue encadenado el día que golpearon a, a los muchachos por defenderlos. Pero como él era de otro recursorio del sur entonces, y, y no había gente del sur para ayudarlo, lo encadenaron como perro en la cama ahí del hospital. De fue el año pasado. Su sí, situación física eh, está bastante recuperada, él sí, se ha recuperado, pero psicológicamente está muy deprimido. Está muy deprimido porque tiene a su madre Y él era la manutención de su mamá y, y ella tiene una enfermedad crónica degenerativa que no lo permite. Trabajaron. No, a Fernando Sotelo, él se encuentra bien, nada más eh, emocionalmente, sí está, está deteriorado, dado que pues, él es, es inocente al igual que todo, y, y le pusieron una sentencia muy alta de treinta y tantos años, aunque ya la rebajaron, ya la rebajaron a trece años, aún así sigue siendo muy alta. ¿no? Sobre todo cuando que no se le comprobó que haya sido él. Bueno, yo no creo que dejan amnistía, porque es, es una trampa leguleya que tiene el sistema ¿no? el, Estado mexicano. el Estado mexicano. se ha caracterizado por violar todo, sistemáticamente todas las leyes. No, este, no, creo, no creo en la, en la ley de amnistía, aunque hay gente que tiene esa posibilidad. Yo pienso que se debe poner en libertad total e inmediata, no tiene por qué estar así, dado que pongamos la mayoría de los presos del, del gobierno a de los que los escorran y porque tienen que hacer la pantomima, como por ejemplo en el caso de Duarte de, de Veracruz. este señor es acusado nada más de peculio. ...y de desvíos de fondos y toda esa cosa ...pero todas las muertes a nadie lo acusa... ...porque los diputados, los senadores... ...el sistema jurídico mexicano... ...está hecho de tal manera que a ellos... ...no pisan la cárcel y si la pisan... ...los lo ponen apartados, ¿no? Ellos no, pues ellos sufren todo... ...porque no tienen quien los defienda... ...no hubo una defensa adecuada... ...y cuando la hay, de todos modos ponen trampas... ...y trampas y trampas... ...para que salgan de la, de la cárcel...